La verdad sobre el ingreso de los mellizos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Un mensaje viral difundido por WhatsApp señala que la pareja política goza de una planta bloqueada en el hospital materno infantil en el que permanecen junto a sus hijos. Irene Montero y Pablo Iglesias, de nuevo en entredicho. 15 días han pasado desde que de forma sorpresiva se conociera la noticia del alumbramiento prematuro de los mellizos de Irene Montero, 30 años, y Pablo Iglesias, 39. Leo y Manuel Iglesias Montero llegaban al mundo el 3 de julio, con 26 semanas de gestación, casi tres meses antes de lo previsto. En este tiempo, la pareja política ha cerrado filas en torno a sus bebés, han dejado de lado toda actividad pública y han centrado sus energías en el cuidado y la atención de sus dos primeros hijos en común. Tan solo emitía Iglesias un comunicado rubricado también por Montero en el que ambos afirmaban, Queremos dar las gracias a los profesionales de la sanidad pública que atienden a Irene y a los dos pequeños que han nacido mucho antes de lo esperado. Y al deseo de agradecimiento también se le unía el de generalizado de mejora, esperamos que salgan adelante. Están en las mejores manos. Nos enorgullece la calidad y la dignidad de los profesionales que se encargan del más importante servicio público, cuidar. Debido a la desinformación y el mutismo impuesto por el secretario general de la formación morada y su número 2, han empezado a brotar rumores en forma de va a al mensajes a través de la aplicación WhatsApp. Un ejemplo de ello es el siguiente, que se sepa que Pablo Iglesias y Cía tienen bloqueada una planta entera del hospital Gregorio Marañón mientras dure la estancia de sus bebés en la incubadora. ¿A costa de quién? Tienen todos los mismos derechos. Si te interesa que todo el mundo lo sepa. Pásalo. Jaleos ha contactado con la Dirección de Comunicación del Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón y han desmentido categóricamente el texto al que tachan de bulo. No es cierto que se haya bloqueado una planta entera. A todos los pacientes del Gregorio Marañón se les trata exactamente por igual. Dependería de la patología, pero en ningún caso se cerraría una planta exclusiva para nadie. Todos nuestros pacientes son iguales, expresan a este medio. Asimismo, este periódico ha sido testigo directo de cómo tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han mantenido un perfil bajo durante las dos semanas de ingreso hospitalario en el mencionado centro clínico. Su presencia pasa inadvertida a ojos del resto de pacientes. Y lo que queda, ¿qué dónde va a pasar las vacaciones? ¿Qué crees? Pues en Madrid todo el verano, en el hospital, donde si no, responden fuentes internas de Unidos Podemos al diario El Comercio. Según la información a la que ha tenido acceso jaleos, los progenitores de bebés prematuros pueden permanecer el tiempo que deseen junto a sus hijos en el cuidado intensivo neonatal del Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón. Un método que llevan fomentando algunos años. Y que propicia y facilidad la avalada práctica conocida como piel con piel o mamá y papá canguro. El método mamá canguro, MMC, no es más que el hecho de que el bebé prematuro entre en contacto físico piel con piel, con madre o su padre. Tal es el caso de Pablo e Irene, al tratarse de bebés mellizos. Una situación nueva para ambos. Un papel diferente, que hasta ahora no habían desempeñado y en el que se encuentran absolutamente volcados. Obviando afrentas políticas, en su misión común más íntima y en su proyecto conjunto más personal, Iglesias y Montero continúan de baja laboral y más unidos que nunca. Todo el tiempo es poco para pasarlo junto a sus dos retoños, su gran ilusión, Leo y Manuel Iglesias Montero, pequeños guerreros en plena lucha por su vida.